Muchas sí, gracias Aquí, en, ponia, aquí en línea, buenos días. Sí, buenos días. Eh, eh, saludos por su Vistoso, programa. Eh, yo el en esta situación, por la verdad, pasando como enfermera y demás personas, porque se alinea lo que usted comentaba, pues, no existe ninguna seguridad para estar viviendo como las personas afectadas. Entonces, las familias con la familia dentro de esos méritos de enfermera. Cuando los deseos llegan, para mostrar que, por favor, que duda y seguridad tienen para esto, por favor para nosotros familiares. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Saludos muy especial para Jesús que está viendo el programa. Gracias, gracias. Vamos ah, bien sí. en este momento, como decíamos, ya... Miren, otro, eh, otro, yo, nuestro, yo estoy escuchando, yo estoy escuchando ah, hace unos minutos. Un ruido como si se estuviera cruzando con el tema de la fumigación por acá. Pero no ha pasado frente a mi casa. Todavía. Tenemos otra llamada. Okay. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días. Un momentito. Sí, buenos días. A su ¿Sí? orden. Un ¿Sí? ¿Sí? momento. Eh, hablo de... Yo de Chimán, de, de ciudad. Aquí tenemos una situación... reconoce, hombre quién a la que le habla, y si quieres comentar que hay relación, porque ya están esperando normalmente, uh -huh. esa gente a, ahí no, son no para avisar, porque todavía estaban llegando para alma de agua por los ya domingos, Ya usted sabe, como presentado de domingos,